De la Santa MX Tirando Flow con el Santa Junior Loco mexicano del nopal hasta tequila en esta chida nación existe la buena vida con la música y cultura que existe en mi país si vienes a visitarnos te regresas bien feliz Puro Loco mexicano del nopal hasta tequila en esta chida nación existe la buena vida con la música y cultura que existe en mi país si vienes a visitarnos te regresas bien feliz Andamos abriendo bien chido la plaza cada uno poco a poco sale de su casa para echarle un ritmo bien chido y bien feliz con el Santa Junior y la Santa Mx. Somos puros mexicanos, si vienes a mi país Cualquiera te da la mano, somos tierra del maíz Orgulloso de mi tierra por haber nacido aquí Desde pequeño aquí, vivo aquí, echado mi raíz Mexaganza, mexicano que quemando la pasta Mira cómo me paso de lanza, saludos a la raza Nos pasamos de lanza y te tumbamos la casa México, tierra del maíz, andamos al millón en este país Con pipa y motherfucker con nosotros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 del bueno se respira por doquier Desde Álamo pa'l mundo Veracruz, México es el lugar Donde tú me puedes localizar Pura gente bien chingona Que encontrarás por acá Mexicana es la sangre Que corre por mis venas La bandera mexicana Gran respeto representa El mexicano es cabrón Trabaja de sol a sol En la tierra que despiste Mi paisano es bien chingón casi 100% Orgulloso con chavala Yo no rozo Aquí le echamos agua al pozo Mexicano con Rifamos a la altura Con presidentes corruptos Pero con libre expresión Como esta canción Mexa con pasión Princesa se le llama Cuando les tiro Southside Por Alamo Y por toda la ciudad ¿Ah? Puro loco mexicano Del lo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 Tierra de corazón Así es mi Tenochtitlán Mi pueblo bien chingón Guapango y reggae Se escucha por aquí El Santa Junior y la Santa M.A. Kirsten Alamo la santa Aquí radica Me la paso cotorreando cuanto Con toda mi clica Mexicano loco como Paco y Miclo. Mira este nuevo ciclo Venimos en equipo Ripándole de Alamo para México Aquí frente hay mucha bandera de México en mis playeras y en mi cachucha aquí seguimos dando lucha a la santa mx y Junior aquí se escucha ponte tucha ¿Ah? ponte tucha carnal de la santa MX pa.